en tu casa solo, enciende la luz y no ves a nadie intentas calmar tu alma no te responden los huesos no tienes éxito aunque lo intentas no tiene ni siquiera lo que quieres pero te llega lo que no necesitas no puedes dormir aunque estés cansado Tu cara se ve bañada por lágrimas Has perdido algo irreemplazable Se acaba de arruinar tu último amor Pero te conformas podría ser peor Mientras en tu casa solo Enciendes la luz y no ves a nadie Intentas calmar tu alma No te responden los huesos Lo intentas y sigues intentando Intentas dejar tu enamoramiento Pero pueden contigo los sentimientos Y hasta tienes ganas de morir ¿Has dicho morir? Sí, he dicho morir Y sigues dañando tu cara con lágrimas en el fondo son casi un consuelo Se incendia todo tu cuerpo por dentro Tienes contigo un gran desencuentro Entras en tu casa solo y no te responden los huesos